Es domingo, no me pienso cambiar el pijama. ¿Alguna vez te has parado a pensar a que suena Caspar David Friedrich? No te preocupes, porque aunque nunca te lo hayas preguntado, yo te lo voy a mostrar. De nada, ¿eh? Bicho, ¿qué es esto? te preguntarás. Esto, querida persona espectadora, es un punto extra en mi evaluación de Fundamentos del Arte. ¿Verdad que sí, Alberto? Dime que sí. Pero antes de que te vayas del vídeo gritando, ¡ah, trabajo de clase! Escúchame, que yo nunca hago cosas cutres, al menos no sin querer. Vamos a hablar de Friedrich. Este es Friedrich. Tú me dirás, ¿y a mí qué me importa? Pues te voy a decir por qué debería importarte. Friedrich es un pintor clásico precursor del romanticismo, es decir, que fue de los primeros en presentar ese estilo. Los románticos eran los que querían morirse todo el rato, pero a la vez eran unos amantes de la vida. Era un estilo tormentoso, de gente miserable, que tenían crisis existenciales todos los días por las mañanas al lavarse los dientes a modo de rutina. Quiero decir, mírale la cara. O Observa esa intensidad, esa intensidad sublime. Probablemente te suenen más sus cuadros. concretamente este cuadro, El caminante sobre el mar de nubes. Se ha reinterpretado miles de veces. Y con móviles también. No, no sé qué tiene la gente con reinterpretar con móviles en fin. Es un cuadro mítico que ha trascendido y en verdad no aparenta ser un cuadro de los famosos porque tiene una apariencia como muy moderna, sobre todo en temática. A finales del siglo XVIII y principios del XIX estaban todos pintando retratitos de reyes y Friedrich perteneció a la primera generación de artistas libres que no hacían encargos sino que iban más bien a su bola. Todos los artistas eran freelancers o pintaban en las cortes y a él pues le daba igual. Se centraba en la naturaleza. Y había algo especial en sus cuadros. Nunca pintaba caras. Eso ha sido objeto de interpretaciones por muchos críticos a lo largo de los años. El chico de espaldas simboliza la condición presente del hombre. El mar de nubes se prefigura como un futuro incierto. El no enseñar la cara cumple una importante función como figura de identificación. Es decir, cualquiera que observe la pintura puede ser el personaje. Reduciendo las figuras a una escala mínima, se dirige la mirada del espectador hacia su dimensión metafísica. No estoy de coña, ¿eh? Eso lo dijo junto al Christopher John Murray, según Wikipedia. Y te voy a decir un secreto. Al final del día, los artistas pintan lo que les gusta 200 años atrás o ahora. El aire bohemio del mundo del arte es que me fascina Yo sinceramente creo que no sabía dibujar caras o las dibujaba muy mal y las escondía y es que yo lo entendería, si tu aspiración es dibujar un bonito paisaje en plan Bob Ross, no vas a dejar que una cara mal dibujada lo arruine, las escondes ¿Quién no ha escondido cosas en sus dibujos? ¿Qué hay de todos los principiantes que han escondido las manos de sus personajes en sus bolsillos? Seguro que, te o sea, seguro que tengo algún dibujo viejo en el que haya hecho eso. Espera un segundo. Dios mío. Dios. Aquí todos son traslados. No tenía ningún dibujo original porque no sabía dibujar. Mira, aquí, por ejemplo. No enseña los brazos. Aquí tampoco. Eh. No hay manos por ningún lado. Manos... no. A ver, ¿dónde está mi primera sketchbook? Sí, se puede llamar así. Aquí no hay manos. A ver, a ver, hoy en día sigo pecando de eso de vez en cuando pero a ver, aquí hay una mano, eh. en fin, a ver ha mejorado la cosa. Las manos no existían en ese plano de la realidad. Pues Friedrich igual. En fin, que cuando empecé a dibujar hace cuatro años no sabía dibujar manos y las escondía. Pues Friedrich igual pero profesional y sublimemente. Aunque también entiendo a la gente de la época que lo juzgaba. O sea, ¿cómo no enseñas tu cara en un cuadro? ¿Quién haría una obra de arte sin enseñar la cara? El rostro, que es la puerta al alma. Es la demostración de la sinceridad. ¿Quién en su sano juicio no enseñaría la cara es que no lo entiendo no no, no, no, no, Realmente Friedrich puso más representación humana en sus cuadros de lo que la gente le atribuye. Por ejemplo, los edificios y construcciones verticales son una representación de la humanidad. Uno de los principios de la composición, la manera en la que sitúas los elementos de una ilustración u obra de arte en general la regla de los tercios, la simetría, etcétera es que, mientras que las líneas horizontales representan la calma, lo muerto y la naturaleza en general, ya que aparte de los árboles, la naturaleza tiende a ser horizontal, las líneas verticales representan lo hecho por el humano, la arquitectura, lo fuerte y lo estable. En los cuadros de Friedrich se ve una mezcla entre esta verticalidad y horizontalidad que mezcla lo humano con lo natural o lo divino porque el tío pintaba muchas cruces y era muy religioso yo creo que se lo recordaba a todo el mundo constantemente por si acaso a alguien se le ocurría quemarlo en la hoguera por pintar al ser humano mucho más pequeño que el paisaje, algo mazo raro en la época, pero a ver, llámame loca. Pero es que luego el tío se te marca esto, que está lleno de diagonales las diagonales son tensión movimiento, acción, y en los que el ser humano no interfiere con el movimiento, es la naturaleza destructiva y caótica es, sí, sublime Además, siempre pintaba a los humanos encima de rocas. Um, no, no sé muy bien por qué. Dicen que porque las rocas representaban la estabilidad y mira, yo qué sé. Sea como fuere, Friedrich pintó unas 310 obras magníficas sublimes en las que plasmaba su mundo interior. Y ahora que llevo un buen rato dando vueltas, vamos a llegar a un puerto. No, ese puerto no. Este puerto. <coughs> vamos a hacerle un paisaje sonoro a los cuadros de Friedrich. ¿Qué es un paisaje sonoro? Pues ni idea, porque me lo acabo de inventar. Voy a buscarlo en Google. <risa> Espérate que es algo que existe. Yo qué Pensé que me lo había inventado. <risa> si es que soy precursora de cosas ya inventadas. Google dice: A soundscape is the acoustic environment as perceived by humans in context. Es decir, si vas a la playa, el paisaje sonoro son olas, gaviotas y un niño gritando porque no quiere echarse crema solar. Son esos vídeos de YouTube de ambiente victoriano, ambiente de clase o ambiente bajo el agua con los que tengo a mi historial harto de todas las sesiones de estudio que me tengo que tragar. Voy a hacer una variación de eso: inventar un nuevo término. El paisaje músico sonoro. Que consiste en hacer lo mismo, pero. Pero de manera más musical. Voy a ponerle sonido y música a los cuadros, según lo que me transmitan. Voy a proyectar mi alma en ellos y ver qué me responden. Voy a canalizar lo sublime. ¡Instrumentos a sus puestos! Ja, sublime, ¿verdad? Y ya estaría. Yo creo que he representado muy bien lo que me transmite a mí Friedrich. Oye, que yo no me acordaba, pero para este dibujo me inspiré en el caminante sobre el mar de nubes. Este fue el dibujo de Alia de mi personaje que hice hace cuatro años y lo rehice con el encuadre del caminante hace un mes y medio cuando todavía no sabía que iba a tener que hacer mi interpretación de Friedrich. Con lo cual, eso se merece un aprobadito, ¿verdad? Un aprobadito. Por favor, que mi vida ya es muy triste. No me dejan hacer mi trabajo. Yo intentando ser youtuber. Y la gente no me deja. Instagram, donde estoy más activa que aquí. Coffee, donde puedes invitarme a un cacao o ayudarme a financiar mis estudios. Y yo soy bicho. Y a ti te toca decidir. ¿Me seguirás la pista? Voy a abrir comisiones, es decir, encargos de dibujo en mi Instagram dentro de poco. Así que si estás interesado, pon tu atención en ello o mándame un mensaje que la universidad no se va a pagar sola. <risa> Desgraciadamente.